Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años, fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.